bienvenidos a este nuevo vídeo que ya es la tercera versión del vídeo inicial que hice de combinar correspondencia generando pdf el primer vídeo intentaba solucionar un problema que es cuando tenemos que generar muchos pdf a través de una lista de nombres y apellidos o direcciones con información y se hacía con el combinar correspondencia entre word y excel pero generando un documento pdf para cada una de las entradas luego en el canal de youtube se pidió que se pusiese el nombre de cada uno de los destinatarios en cada uno de los archivos y ese fue el contenido del segundo vídeo y luego siguieron habiendo peticiones sobre vale ya tengo generado 100 PDFs con nombre de usuario y ahora cómo hago para enviarlos por correo y también se planteaban algunas dudas como si el documento tenía más de una página que parecía que había algún problema bueno pues todo eso es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy cómo generar documentos pdf con nombres independientes y que además se por correo y por otro lado ver cómo generarlo con documentos que tengan más de una página. Para poder sacar el máximo rendimiento a este vídeo es imprescindible haber visto los dos vídeos anteriores donde se generaban los documentos PDF y además se le daba un nombre a cada uno de los archivos. El origen de la información podéis verla en este documento Excel, una versión reducida con las anteriores y además utiliza un correo genérico temporal que después explicaré con detalle cómo funciona y lo que vamos a hacer va a ser combinar para que nos envíe a estas direcciones para ello hemos combinado un Word con este archivo que podéis ver aquí, es el mismo Word que teníamos antes y lo único que he añadido el campo que pone email dentro de insertar campo combinado el email que lo vamos a utilizar para poder además de detectar el nombre del empleado que se utilizaba para generar el fichero el email al que queremos que se envíe los pasos a seguir después serían finalizar y combinar editar documentos individuales todos y esto nos genera un archivo que podemos ver aquí donde aparece la información combinada con los elementos que habíamos visto en el excel y con la nueva función que he creado, que es la que vamos a explicar cómo se hace, vamos al programador macros imprimir PDF separado v3 y ejecutamos nos pregunta cuántas páginas tiene cada documento, una en qué dirección se va a guardar en d2.tmp tendríais que poner cada uno la vuestra el nombre de los documentos, este sería el nombre que se ponía por defecto si no tuviésemos el subrayado nombre de usuario y aceptar ¿Y esto qué está haciendo? Pues está generando y enviando los correos Vamos muy rápido a la aplicación de correo Y vemos cómo están llegando los correos ¿Veis? Está llegando un correo para cada uno de los usuarios A esta herramienta de correos que se llama Mailinator Y además de generarse aquí Pues también se han guardado en la carpeta de dos puntos barra TMP Que sería esta ¿Veis? Tenemos para cada una de las personas que estaban en el Excel un correo donde aparece toda la información y han desaparecido las marcas que habían puesto al inicio. Bueno, pues este es el objetivo que tenemos y vamos a explicar ahora cómo hacerlo. Para que entendáis poco a poco el proceso, vamos a ver primero cómo generar un correo electrónico. Toda la documentación que necesitáis está en el archivo que os comparto en la descripción del vídeo y el documento donde está guardado todo el código de la macro es macro David versión 3 TXT. Podemos abrirlo, vamos a seleccionarlo todo, copiarlo y volvemos a Word, pues en este documento o en cualquiera, vamos a programador, todo esto lo vimos también en los vídeos anteriores, Visual Basic y vamos a crear un nuevo módulo insertar módulo y en este nuevo módulo que es importante que esté debajo de la plantilla normal y no dentro del documento para que nos valga para todos los documentos que generamos vamos a pegarlo y aquí tenemos varias funciones que vamos a ir viendo poco a poco vamos a empezar viendo cómo enviar un correo simple para enviar un correo necesitamos hacer una cosa para comenzar es decir hay que asociar que Outlook, la librería de Outlook esté disponible para Word. Para eso tenemos que irnos a Herramientas Referencias y tenéis que buscar una que ponga Microsoft Outlook 10, 16, 15 depende de la versión que, que tengáis Object Library y entonces la marcáis. Al marcarla y pulsar Aceptar ya va a aparecer disponible para poder usarla. Entonces el código es simple. El código es reservamos una variable para la aplicación de Outlook y ahora vamos a crear un objeto de aplicación de Outlook vamos a necesitar dos objetos uno es la aplicación y el otro es el objeto de correo que es un mail item entonces creamos siempre los pares, reservamos y creamos la, la variable y ahora vamos a hacer una prueba que es para ese objeto que sería lo mismo que si pusiéramos o el email.to o el email.subject es decir, tendremos que hacerlo para todo pues para este objeto vamos a declarar los valores de tu que es hacia dónde se envía el correo el tema el correo de prueba el body, que sería el cuerpo del correo y el adjunto que como hemos generado antes en la prueba uno que se llama david1 pues vamos a poner david1 para poder ejecutar este correo de prueba pues vamos a Darle al botón play. Nos ponemos sobre el, el método, el procedimiento que queramos hacer. Veis que aparece enviar correo y pulso play. Y esto lo ha ejecutado. Como no nos ha dado fallo, vamos a ver si, si se ha hecho algo. Me voy a mi aplicación de correo de bv Formación Gmail y vemos que nos acaba de llegar un correo de prueba que pone esto es una prueba con el archivo. David1, que es el que teníamos generado, y habéis visto que es muy sencillo, mandar un correo desde Word un correo que no tiene nada que ver con el documento Word con el que estamos trabajando, pero a partir de ahí es donde vamos enganchando con los documentos que se vayan adjuntando y serían los pasos para ir integrándolo, os cuento un poco los pasos que, que he seguido, después de este enviar correo, para probar que funcionaba la librería, y os recomiendo que también lo hagáis así, paso a paso lo siguiente fue hacer una su rutina donde eh, pudiera pasarle como parámetro la dirección de correo, el título del correo, el asunto, el body que sería el cuerpo del correo y el archivo que quisiéramos que estuviera junto. Dentro de esta subrutina lo que hacemos es, igual que en el caso general, creamos un objeto aplicación, creamos un objeto correo y ponemos los parámetros que nos han pasado en lugar de ponerlo fijo como habíamos hecho aquí arriba. Entonces ponemos en el to el parámetro correo, en el subject el título, en el body el, el parámetro body y como adjunto, la forma de añadirlo es attachments.add, el fichero que nos han pasado como parámetro. Para probar esto, pues he hecho una función como envío correo principal donde lo que hace es llama a envío correo 2 y usando el método de parámetro 2.igual a nombre pues le paso los parámetros que quiero poner mi correo, ajunto nómina, vamos a cambiar aquí para que veamos cómo funciona, mi correo segundo, ajunto la nómina y al final aparece el archivo. Vamos a probarlo. Nos ponemos sobre el procedimiento y le damos a ejecutar. Si volvemos al Outlook, ahí aparece mi segundo correo. Uno se alegra cuando la cosa funciona. Ahí aparece mi segundo correo. Con el texto que le hemos puesto y lo mismo con el documento adjunto. Más funciones que he tenido que hacer para mejorar lo que teníamos antes, pues ya esta versión 3 pues mejora un poquito la anterior, era quitar las marcas. Recordáis que en los archivos que se generaban aparecía subrayado, empleado 1, guión y luego un número, es decir, y eso nos molestaba. Pues entonces he creado un, una rutina también para quitar marcas, es decir, si sí, lo que me pareciera subrayado a bit bueno 1 guión llamando a la función quitar marcas que recibe esta cadena como parámetro lo que hace es la función mid es quitar de la cadena que coge como origen quedarse con los caracteres que van entre el segundo y la longitud menos el segundo es decir el segundo es la D pues entre la D y el resultado y esa sería la prueba de quitar marcas para eso sirve porque lo vamos a usar dentro del programa principal nos falta aquí poner un mensaje para ver el resultado y si lo ejecutamos vemos que nos aparece el nombre sin el guión inicial y el guión superior esto es importante porque para la generación del fichero nos valía pero para el correo electrónico tenemos que generarlo sin eso volvemos entonces a nuestro código y vamos a ver ya lo que sería la versión 3 de imprimir pdf separado prácticamente es igual que el que teníamos lo repasamos eh, un poquito entero tenemos las páginas por documento el total de páginas la página actual que es en cada iteración se va actualizando la carpeta donde se va a guardar los nombres de los documentos es decir, el nombre del, del usuario el fichero de salida donde se quiere guardar y la dirección de correo, que sería el nuevo que, que se añadió para poder guardar el correo. Empezamos a asignar valores a las variables. Total de páginas de forma automática, coge el, el tamaño del documento. Nos pregunta que en cuántas páginas tiene cada documento. En el caso que estamos viendo, ejemplo, es una. Luego veremos otro caso con, con dos páginas. Y eso sirve para dividir el documento grande PDF en los documentos independientes que se enviarán a cada persona. Después nos indica poner la carpeta destino, es muy importante, yo tengo por defecto aparece D2.tmp, pero poner la dirección que tengáis, si no tenéis disco de esto os va a fallar, como pasaba alguien que comentaba en el canal de YouTube. El nombre de los documentos, ¿qué nombre tendrán los documentos? Pues en principio los nombres van a aparecer por el nombre de usuario, en esta versión 3 va a ser eh, prácticamente la única forma, pero si no se pusiera el nombre de usuario en cada una de las páginas, por defecto tomaría mis docs e iría contando. Bueno, entonces aquí empezaba el bucle, página actual igual a 1, y digo que vaya hasta el, el contenido del, del documento. Empieza eh, de la página actual hacia adelante. Y lo primero que vamos a ir buscando va a ser en cada una de las páginas el código generado. Vamos a revisarlo en el Word como queda. Vamos a ver la vista previa. Nos quedaba en cada una de las páginas el subrayado, el nombre y debajo el del correo. Así para una página para cada uno. Pues eso es lo que estamos buscando aquí. Buscar en la primera aparición va a ser el nombre de la persona. Recordamos que con una expresión regular se buscaba y se guardaba el nombre docs. Y el segundo elemento es el correo electrónico al que se va a mandar. Que fijaros, por eso está aquí quitar marcas y lo he explicado antes, como igual que aquí, porque lo que hace es quitar el subrayado y el guión para tener el nombre de la persona y el correo completo. Luego el resto es prácticamente igual que la versión anterior. Lo único que el fichero de salida, como nos va a hacer falta después, lo he sacado de la expresión de asignación de que antes estaba aquí. Lo hemos puesto aquí con el nombre de la carpeta, el nombre de documento. Importante, si alguien quiere que nos salga el número al final, por ejemplo, ahora genera David 1, si la segunda es Cristina Cristina 2, porque va poniendo el número de documento generado. Si alguien no quisiera, porque el nombre de documento, el número no le hace falta, pues este trozo de código podría eliminarlo. Y seguimos. Con esto se genera. El paso nuevo, pues dentro de esta misma iteración, le les estamos diciendo que envíe un correo y que llame a la función enviar correo 2 que hemos visto antes, pasándole los parámetros que hemos sacado, el correo que hemos sacado de la información de la página, el título podéis poner aquí el título que queráis como para que me salgan los nombres diferentes he puesto nómina de el nombre, por ejemplo pondría nómina de David nómina de Cristina, el siguiente el body va a ser lo que va a aparecer en el cuerpo del mensaje aquí podéis trabajarlo un poquito más para que el texto sea más completo y el fichero de salida al que se va a enviar aquí vamos incrementando, página actual incrementa eh, uno por defecto o si el documento que queremos sacar para cada uno es de más de una página, pues en función del número de páginas de documento. y con esto terminaría, esto estaría aquí dando vuelta para todos los elementos que tengamos en el, en el Excel hasta que llegue al final del documento y mostrará un mensaje con la generación terminada vamos a ver de nuevo la, la ejecución pero esta vez vamos a hacerlo con un documento de dos páginas el único cambio con respecto al documento anterior es que he metido una página he puesto aquí en la parte de atrás encontrar un texto muy valioso y en la parte de atrás pues, hay un texto genérico generado con el Lorem no sé si lo conocéis pero es una herramienta muy útil que tú pones igual Lorem 10,10, 10, por ejemplo, Enter, y nos genera 10 párrafos con, con tamaño 10 de media. ¿Veis? Bueno, pues ahí se ha generado de nuevo. Con esto, ¿qué hacemos? Pues podemos ver la vista previa. veis que cada uno de los documentos tiene dos páginas y hacemos igual, finalizar y combinar, editar elementos individuales, todos, Esto nos genera este documento con 12 páginas, donde veis que para cada uno hay dos y aparece en cada una de ellas el nombre de la persona y el correo al que hay que enviarlo. Y el último paso es ir al programador y ejecutar nuestra macro. Macro, como le hemos llamado, hemos guardado todas las anteriores. Imprimir PDF separado, ejecutar. Y vamos a preparar el correo para que veamos cómo van llegando. Pues le doy ejecutar nos dice cuántas páginas tiene el documento, aquí lo importante es ponerle dos, para que cada documento individual sea de dos páginas aceptar en de dos puntos barra TMP vemos pues también que TMP está vacío, lo he borrado pulso aceptar Mis docs y aceptar y se está generando y nos pone terminado Vemos el correo, como están llegando los distintos correos, de Lola, Juan, Pedro, María. Aquí en esta aplicación no se ve los adjuntos, por eso me he mandado uno a, a otro correo. Y vemos que aquí acaba de llegar. Aquí sí podemos verlo, aparece Nómina de David, y nos aparece la información con las dos páginas sin problema bueno pues espero que os haya gustado el vídeo que os sea de utilidad en vuestro trabajo que os ahorre un montón de horas y si es así por favor comentarlo en el canal eh, suscribiros, suscribiros también con la campanita para que os lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que podéis ir realizando gracias por estar aquí